y con la expectativa de aprender lo más que pueda y, y que me sirva en el futuro y si puedo hacer algo al respecto, pues también. Todos tenemos la responsabilidad, ciudadanos, ciudadanía, cambiar nuestro modelo, gobiernos, empresas. ¿vale? Sí, Dime qué razón. Eh, África. Ahí está. Hola, Manuel. Hola. Hola, Soy Andrea. Andrea. Andrea. André. La Ah, sí. Andrea. sí. ¿Qué tal? jornadas eh, me parecen interesantes, eh, productivas y con mucha participación de la gente, que es lo que importa. que muy bien contigo, que te va está apoyando, que está para ayudar, lo que sea, pues te lo muchísimo más fácil y en este caso ha sido totalmente así.